Buena, Caro, estamos aquí en otro vídeo. Como dicen los españoles, los vídeos. ¿Te viste en cara español, weón? Sí. Somos sí, tíos. Te yeah. Somos terrible la calupe, weón. <risa> la calupe, weón. Eh, bueno, vamos a abrir estos packs que son los packs Júpiter y los packs Cerevi. Que cuestan 9, weón. ¿Qué? ¿Sí? Te costó 9, weón. ¿Qué? Te costó 9, weón. ¿Qué traen? Que, creo que traen. A ver, ¿qué traen? vamos a atrás. Guardo solo su presión de arma dos cartas promocionales y el más eterno, Ilusión ya, ¿Ya? así que esto es un pack de nuevo Lucas, perfecto para... mi pack es el agua que es Electro ¿qué? de el ya, así que vamos a abrirla usted pero este es el pack que se compró Electro Júpiter ¿y por qué vais a abrir el mío primero? porque ¿Qué? el tuyo ya está abierto ya bueno, a ¿viste? Ariel ya, cago, un vas ven eh. un plástico viene... Las cartas emocionales, el mazo eterno con odin el sabio. ¿En y... que Todos conocemos. Exactamente. Y la revisamos ya. Y los personajes Vamos a revisarla. Promocionales. Revisarla de nuevo. Y a ver al final. Promo 1 dice: Botín de guerra. En guerra de una vez por turno puedes descartar una carta de tu mano para cancelar el ataque de un aliado objetivo de coste o menos. Te la cambio. <risa> <risa> <risa> Hermano, también está bien el pack. No, viene otra. ¿Viene otra? Sí. Ya, te la y. <coughs> Sariel. Única ilusión. Cuando este aliado entra en juego, si todos los aliados de controles son feri y o eterno, tu oponente muestra su mano. Y descarta todos los aliados de ahí. Luego, por cada lado descartado de esta manera, puedes robar una caja. Una vez por turno, puedes barajar otro aliado de controles para durar un aliado. qué ¿Voy a abrir los sobres? Sí, voy a abrir los sobre. Aquí preábrenos. Pasa. No me sorprendería si nos hará una urte yo sí ¿Me puedo sorprender yo? Ya yeah. oh, oh, oh, oh, oh, oh. No puedo abrirlo oh, oh, oh. <risa> Eran transcender cuando este le atrever el juego, destierra otro totem en juego ¿Destierra? Sí, luego juega a sacarla sin pagar su coste, es ¿Eh? un blinqueo Y... Oh, ¡Es un blinqueo! ¡Es eh, Raúl, si ¿Ah? no, no cacho la terminología? Blink pues. Blinkeo, que okay. lo, ¿Lo sacabais del ¿Sí? juego o lo jugué al tiro? ¿Sí? ¿Qué? La gente lo no ve pero estoy extrañando ¡Jajaja! Me lo debes saber si ¡Ah! vamos por el <risa> verano que estoy tirando ahí! Eso es el blinqueo ¿Cachai? El blink blink. No, es otro vez Sí, es otro vez El blanqueo. El monkey el can Cookty Yally ¡Ohh! Cama de oh, su cuánto, decadencia, oh, lingam y mara, otro oh, sombra. Oh, Cuando te un juego, puedes jugarle a la sombra coste 2 en de 3 y jugar su coste. El Dios de Plátano! No, ¿Y la no, no, no, no, de ahí, no. No, no, no. No, no, ¿y no, no, no, eh, no, el no, no, El hombre no, El hombre p 5 no, ¡Rápido, rápido, rápido. It's so sad. <ríe> no, no, no, no, no, el no, muy buencito Bien, Bayu, trascender. Bien, y. La cobra. La Picadura de la cobra. ¿qué? La, la cobra. Si te pica, te vuelve. Eh. Oh. Picadura de la cobra. Y por último, el señor de ¿Te ha carne con esa wea no? Sí. sí. Guarda la salada <risa> hicimos, Los pilares ya hicimos la broma, ya. Así <risa> que la no la vas a tener. O si. Oh. <risa> ah, si. <sí. risa> ¡Nakula! cula, Y no salió ninguno. salió trichula y todavía no nos sale trichula. Vamos a pedir reembolso de mi Raúl Se ha comprado como 8 millones de soles y no le sale trichula. Yo he comprado dos displays. ¿Dos displays? ¿No te sale trichula? Ya. Entonces, este no salió en el pack Sariel Debe ser como ultra real la weón. Nakula, cula, Bayumara y Agni. Ahí las promocionales. Y las promo. Que son planas nomás, no tienen. Sí. ¿No tiene sacado o sí? No, no, no tiene Son planas, son fomero. Vamos a ver el producto Júpiter y después vamos a hacer un repase del mazo ilusión. Pues según no lo ha visto, pero yo creo que todos lo han visto. ¿Solo dos mil mazos ilusión? Sí, pero no hay Ese cabrón es como que este que Es el mejor Uy, ¿por qué tiene cabrón miedo? <ríe> <ríe> Cartas promocionales mazo y los sobres. ¡Eh! Yeah. Carta promocionales. ARFA Celta. Cuando esta hora entra en juego, puedes buscar una de las tu de Castillo y ponerlo en tu mano. No tengo la No pueden cambiar de control. No tengo las en el mazo. Un ketchup glorioso me hace cagar. Sí, a todo. Y el preciado Júpiter. Esta cara tuvo 9 Lucas. La versión ultra real de Águila Imperial. Mira, ponle la, 4-4. Eterno. Única. Cuando este hora entra en juego, puedes ganar el control de un aliado o Totem. objetivo. Uh -huh. Los aliados de controles que no sean dueños se consideran eternos. En tu caso original de por turno, puede destruir otro aliado de controles para ganar el control de un aliado objetivo Una este aliado se ha destruido, puede destruir un aliado objetivo Hace harta fuera no pide raza... rota tarrón, Y más encima si lo juntas con este que es un mazo de ilusión sale Eterno Eterno ilusión, Ahí. más cuenta porque te destruye una carta y vuelve como un aliado sin picadura de la cobre, güey. ¿no? Esto es para también, bueno, si te, te compré los dos, tenéis las dos cartas listas para la ilusión. Me hace completivo al toque. Pero el oro no te sirve ni weas. ¿no? Sí, pero, qué <risa> Ay, ¿por qué no puedo abrir mi sobre? Porque hay rey Me van a jetar, po, weón. Bueno? No, jonten, loco, weón. Lo compré. Ya, pues, y legendario. Ya, pues, ya cagué, weón. <risa> bueno, me van a salir puro roce de hielo, weón. Bueno. Yeta, yeta, ahí dice yeta. <risas> una vez por turno, cuando no recibe, habida que controles sea utilizado para pagar el coste de un aliado ancestral de 5 más. Genera uno adicional para pagar el coste de ese aliado. Habida que es que no juego. Ancestral. <risas> Al comienzo del final, si controlas 3 o más aliados ancestrales, el oponente objetivo descarta una carta en su mano. Solo puedes utilizar autoridad, tu oponente tiene 4 o más cartas en su mano. Y. Es un oro, weón! ¿Puedes pasarlo? Es casi como un ultra <risas> ¿Por qué? No saben hace nunca. Lo cambio para un ultra El chavo. Yani, para la la la la al, la la la, la. Apala. Ganas, ganas. Ganas. Ganás, la vive. Ganás, vive, ganás. Y las la de son ancestral cuando se ignoró un coste de tenía mal. una carta ponente. ¿Te acuerdas cuando dije que estaba ahí y estaba, no? <ríe> uh, cobra. Las Cobra. Las dos se retiró. ¿Cuándo tú, cuando tú eres competitivo? ¿Para saber cuándo se retiró? <ríe> las cobras ¿no? <ríe> la cobra, no? No, las Bodas. Las No eres las cobras, weón. <ríe> no las boas la, la, el bueno el, el, el cómo se llama el que hacía videos bienvenido se retiró de de ese video? de YouTube hola oh, sí. no. casi tiempo tajadeva ¡Ajadeva! 4-4, Guerrero este en el juego que está dos aliados ratador y con conquista el coste de dos o menos dentro de su castillo y fueron uno en tu mano y luego correr otro sin pagar su coste se rota no esta carta con equipa no muy rota ¡Oh! Esto tenía que serlo. Un ancestral. Un ancestral. <risas> Mira lo feliz que estoy. Este no lo ve, pero. qué inmunidad. El de costa 2 o menos. Una vez por turno, puedes mostrar un aliado ancestral de costa 5 más a tu mano. Para buscar aliado ancestral de fuerza 2 o menos en tu castillo, ponerlo en tu mano. O sea, el ancestral de costa 5 más que controles no pueden ser. Anulados. Anulados, perfecto. Mira lo feliz que estoy. Yeah. A mí no te salvo algo, a mí no me sale nada. ¿Cómo que no te salió nada? No, como no se ha llevado, no me ha hecho. Ah, no, me cago un sobre, weón. Uh -huh. ¿Ulta No Ah, central <risa> Algo te queda, <risa> algo me está diciendo el fobo, weón. Algo me está diciendo. Ya que sí. ¿Pero qué querés que espere, caballero? Cuando la edición no tiene, weón. <risa> Raja yoga, cama de hiru. Sacerrote, cerca. Yeah. Cuando al lado de Sacerrote controla ese ¿a lo que era lo que iba a ver, fijita la tampa. Voy a jugar una carta central yo... de tu sabedor. Central, ancestral, weón. Ya, yeah, cuando le hace de, de, control de verdad, el control se ha declarado el purifica se llama, <risa> <risa> <risa> eh, si no, vamos a ponerlo Ehhhh... Total de que lo que que le dé a Pico Se lo ya a ¡Un sí. elefantito! pelante! Uh! Un elefante incomoda mucha gente ¿sí Ya, yeah, no el no me pone copyright? ¿Y me van a poner copyright right? copy, por la cobra, ¿qué? Okay? Sí, ah, sí. Bueno, Ya, sí. yeah, el lo estuvo ahí. un poquito más de suerte Poquita Un poquito más de suerte porque se veía a pegar real uh! Estas cosas Ahí está al lado Y ahora vamos a revisar rápidamente El mazo Ya voy a ir al Twitter Porque tú lo a ver parece. No. Ya entonces. No pues, Abrelo A lo mismo sí. Después te lo cambio. Esto es para los que no hayan visto en otro video Mirando el pack del faraón El no venía al... Sí, sí. sí. Tiene, Este es el Odin Ahora estas salen con.. cuando salga que me del sí. rotativo.. estas esta no. Estas sí. Ya, yeah. esta sale aquí. Odsaio. Okay. Zeus. Rápido. Mochuelo, muy buen oro, Raciel. María Man. que esto está listo. Modificar. Lo aseguridamos. Fuera que me busca. Catademos, Ta. Ta de nuevo. Jerry Freaky, Helios, Helios. Jormurgander Jormurgander, Pastor George del Nilo, Exorcismo, Exorcismo, te urge buena carta, muy buena carta, no, no, no, que, no, shu, bah. shu no, no, osiris no, <coughs> ablastar, ablastar Oh my god, Oh my god, la absolutamente solamente. Felicidad, vaya amor. Bien, máximo. Ya, cabrón, eso fue todo por ahora. Ojalá les haya gustado el video ¿Cómo se refiere español? ¿Por qué con es el español? que le fuera a poner a jugar por Minecraft? O Minecraft. Claro, el próximo año, este que no será un canal de juegos. No será un canal de juegos. Por 10 años Challenger, cuando Minecraft. <risa> ya, eso. Que le vaya bien. Nos vimos. Chao. Chao. Que hacer la prueba de sonido, a ver. 1, 2, 3, Martín habla. No, no te escuché, cagaste, no sale en el video. Raúl habla. Ah, estoy clipeando, bueno. ¿Qué? Yeah. A ver, ¿le bajo dónde lo tengo? No, no, ¿Aquí? aquí, de este, de este. No, le voy a bajar aquí, a ver. Ahí está, que tengo que abrir los Bastrix. No, tenés que hablar más fuerte, Martín. No, no, si no se, se escucha más, más fuerte. No. Quiero, Pero lo quiero que decir. se sienta acá entonces es bueno. Ah, sí, señor. Y no veo nada. nada. A ver, po, no veo nada. no, A, a lo Ah, día de plato, no me A lo A lo mejor. A en eh, o sea, eh, A lo no A lo A lo me A del A lo mejor. A lo mejor. lo postre? lo paro A lo lo A te este ya llevo un minuto aquí, así que comenzamos. Ya, uno, <risa> dos, tres y. ¡Acción! Ah, se <risa> cayó la huella, <risa> De nuevo. Cagó no, la cámara, ¿no? cámara Si eso es. De... Eh, la, la cámara caga... 8K, cagaste, po weón. ¿Por ¿Qué Porque no está recto, po weón. No está recto.